Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Seguimos trabajando. Tercera parte de nuestro encuentro con Manuel Ayes Callejas, nuestro hombre de Honduras. Vamos todavía. Bueno, volteó a ver el pasillo la el y del comedor, se quedó callada. A veces se la entrecruzaban los recuerdos enredados en fechas imposibles. Era como si entrara y saliera por objeto de gusano en su cabeza. Sentí que la perdía y entonces la animé palmeándole el muslo. No, abuela, me hablabas de David. Me enterró esa mirada suya, soberbia, ácida. Claro, la, el, el verbo enterrar es demasiado, eh, digamos, demasiado enfático. Porque uno trata de huir del lugar común, me clavó esa mirada suya, soberbia, ácida. Puedo decir, por ejemplo, me, me miró con esos ojos suyos. no coma y ahí le mandas una coma esa mirada suya no esa mirada soberbia ácida y ahí puedes ponerle tan soberbia tan ácida y puedes ahí ponerle este dos puntos eh, me miró con esos ojos suyos dos puntos, esa mirada tan soberbia tan ácida, los dos puntos de arriba sentí que la perdí, entonces la animé palmeándole el muslo con el vocativo abuela, ya estamos sabiendo como lectores que está hablando él, ahí está muy bien, bien bien. no abuela me hablabas de David me miró con esos ojos suyos, esa mirada tan soberbia tan ácida Aquí ya en lugar de esa Aquella. Aquella, sí, aquella mirada tan soberbia, tan ácida. ¿Cómo decidís eso ahí, Marcelo? ¿Cómo lo decido es más, más penetrante? Aquella, más que esa. Y aparte tenés esos ojos suyos, tenés muy cerca. Cierto. Lo único que hay que hacer acá es ir para atrás y revisar a ver si el, el aquel o aquella aparecen cerca. No creo. Un poquito antes, también, vamos al caso. No, no, ves que no aparece ya. No. Listo. Okay. Volvemos donde estábamos, señor, para adelante. Eh, me miró con esos ojos suyos, aquella mirada tan soberbia, tan ácida, y guardó un silencio fúnebre que rompió después de adoptar su típica postura engreída. Bueno, esta es demasiada importancia y silencio fúnebre, tener ese adjetivo ahí, después el hecho de romper el silencio, es muy lugar común. Eh, yo diría, con el tiempo siguió diciendo con su típica postura engreída, David me fue ganando. No, no, no, lo está diciendo esto, eh. ojo, esto es algo que ya está escrito. Oh, claro, Pero, no está. claro, lo que yo digo es que usar su típica postura engreída, usarlo. Para enhebrar ahí una, una acotación interesante para el Parlamento. Entonces sería. Esto lo bajo. Acá. Uh -huh. Lo de la. Eh, siempre las acotaciones van mucho mejor en la primera pausa del, del discurso. Entiendo, lo vamos a mover. Y el tiempo, acá es la palabra justa que está eh, con la, en la pausa del discurso verdadera, no es con el tiempo, David, sino con el tiempo, coma. Entonces ahí es un buen lugar para poner la acotación. Después la coma de tiempo. Con el tiempo, claro. David me fue ganando. Uh -huh. Dijo... Sí, yo digo que la acotación la podés poner ahí en, el, en la primera pausa del discurso que es en la palabra tiempo Muy bien. Ahí está Con el tiempo dijo después de adoptar dijo coma después de adoptar su típica postura engreída David me fue ganando es que las cosas con Luis. Es, en eso nos distrajo el pito escandaloso de un carro. ¿Qué, la bocina de un auto? Sí. Pito. Bo... Sí. ¿Pito? Yo sé, yo sé que es pito porque pito también es pene aquí, pero, pero también es el del carro y le decimos pito, por cierto. Está bien, no, pito puede ser un pito como el que yo tengo, no entre las piernas, este, me refiero a un siluato de supervivencia. Ajá, pero... también el del... El de fútbol es un pito también. También, sí, le dicen así. En eso nos distrajo el pito escandaloso de un carro. Eh, claro, mira vos. El, bueno, entonces, a, a, invertir el adjetivo va a andar mucho mejor. En eso nos distrajo el escandaloso pito de un carro. Es que las cosas con Luis... En eso nos distrajo el escandaloso pito de un carro. Brinqué encima del sofá para cerrar las celosías y volví a mi asiento lo más disimulado que pude. Esa es otra de las escenografías, bien para, para evitar el Cl efecto. Claro. Muy bien hecho. Claro. Eh, eh, brinqué del sofá. No pongas brinqué encima porque si estuviera saltando encima como si fuera una cama elástica. Cierto. Brinqué del sofá para cerrar las celosías, coma... Y volví a mi asiento. Eh, lo más disimulado que pude, intenté que arrebatara lo último que había dicho, pero distracción, que saltar una parte. Eh, Briqué el sofá para cerrar las celosías y volví a mi asiento. Sacale eso, lo más disimulado que pude. No me a cuento. Intenté que retomara lo último que había dicho, pero la distracción ocasionó que se saltara una parte. Pero... Pero intenté que retomara lo último que había dicho, pero, pero no había caso. Costó que me decidiera, eh, ya está, pero no había caso. Toda la distracción, ocasión, demasiada literatura. Así es. en, eso, en eso nos distrajo el escandaloso pito de un carro. Brinqué del sofá para cerrar la celosía y volví a mi asiento. Intenté que retomara lo último que había dicho, pero no había caso. Costó que me decidiera. Yo intuí lo que iba a pasar si salía con él. Tampoco era tonta. Punto ahí. Pero las ganas de arriesgarme me impulsaron sí. a sentirme viva como esas mujeres de las películas. Y entre muchas distancias acepté su invitación a comer en el restaurante de la Boldijar. De la Boldijar. Sí. O de la Boldijar. Es, una, una es un apellido. Ah, y después de mucha insistencia, aceptó su invitación a comer al el restaurante de la Boldijal. Pero no fuimos solos, claro. Le pedí a Clemen que nos acompañara. Supongo que la Clemen era una amiga suya, tal vez compañera de trabajo, a la que llevó para que hiciera de chaperona. Se nos pasó el tiempo platicando, casi ni prueba la comida. Busca eh, Chaperón en el diccionario. En el contexto está Recontra Clainito, que es justamente una persona que está para evitar habladurías. Chaperón. El, vamos? Ahí está, en el de la raíz. Sí. Eh, persona. Que acompaña a una pareja o a una joven para vigilar su comportamiento. Exactamente, es esto lo que aplica exactamente acá. Hay sí, cultura tu país, dentro de, de, de las Honduras, dice ahí también, sí. de los usos locales, tal cual. Sí, es, bueno. es muy común la palabra. Es muy común, mira qué bien. Bueno. Eh, se nos pasó el tiempo platicando, casi ni probé la comida. Me impresionaron sus buenos modales, que le gustaran los mismos libros que yo de decente, y me atrajo su pasión por el cine, y también me atrajo su pasión por el cine. Me sentía me sentía libre, cómoda por primera vez para hablar de temas imposibles con Luis. me sentía. No, no, no, el libre está muy bien. Me sentía libre, pero yo quiero poner, sentía... Al principio tenía para hablar de temas que con Luis eran imposibles. No, no, que dice? ¿Me sentí? Yo lo único que digo es que todo lo demás está perfecto. Yo lo que digo es ponerle el pretérito imperfecto. Me sentía libre, cómoda por primera vez. Es eso, nada más. Me sentía libre, cómoda por primera vez para hablar de temas imposibles con Luis. Al despedirse de nosotras, dijo unos versos que siempre repetía. Eh, por una coma nosotras. Al despedirse de nosotras, dijo una, una, unos versos que repetía siempre. Unos versos que aquello okay. Sí. Entonces, vamos a invertir acá. Bien. Al despedirse de nosotras, dijo unos versos que repetía siempre. Y yo miré y seguirán los pájaros cantando. Pero cuando se iba, nada cantaba alrededor. Eh, ponelo entre peros, eso. Pero, coma, entre comas digo. Pero, coma, cuando él se iba, coma, nada cantaba alrededor. Una posición, sí. Sí. Después comenzamos a almorzar muy seguidos los tres juntos. Hasta que una vez en el restaurante Clemen se nos separó porque tenía que hacer un mandado y David y yo nos quedamos solos por primera vez. Después, eh, después almorzamos muy seguido los tres juntos. Aquí es almorzamos. Sí, almorzamos. Después almorzamos muy seguido los tres juntos. Punto punto ahí después de juntos. Y una vez, al salir del restaurante... Ese hasta es medio confuso, ¿verdad? No, puedo decir, y llegó la noche en que... no bien salimos del restaurante, Clemen se nos separó porque tenía que hacer un mandado. ¿Cómo dijiste, a ver? Y Sí, dice, y llegó la noche en que... y llegó la noche... La tarde, sería en todo caso. La tarde. En qué sí. Y llegó la tarde en que Clemen se nos separó porque tenía que hacer un mandado y David y yo nos quedamos solos por primera vez en la vereda del restaurante. La vereda. Sí, la acera. La acera es mejor. ¿Y en tu país es la acera, en el mío vereda. En la acera, es importante el restaurante, eso que le habías eliminado es importante respetarlo porque indica que acaban de terminar de comer y todo después almorzamos muy seguido los tres juntos y llegó la tarde en que Clemen se nos separó porque tenía que hacer un mandado y David y yo nos quedamos solos por primera vez coma en la acera del restaurante esa Clemen, cómo la conocía yo se despidió con un guiño y yo le hice jurar que jamás iba a mencionar el nombre de David cuando Luis estuviera presente. David y yo nos fuimos y en el camino conversamos de las cosas que nos gustaban, de todo en general. Ni cuenta me di en qué momento. Claro, ni cuenta me di, coma, pero en un momento pasamos por el hotel. Muy bien. Ni cuenta me di, pero en un momento pasamos por el hotel. Ese hotel, ¿cómo se llama? El que tiene. No me acuerdo. Hizo gesto de enojo. Poner un punto de acuerdo. Cierto. No me acuerdo. Hizo un gesto de enojo. La cosa que pasamos por la entrada del hotel, él solo me vio de rojo y sonrió, David sol, eh, David solamente me miró de reojo, sonriente, ¿Mm? David solo me miró de reojo y sonrió, David solamente me miró de rojo y sonrió, ponerle un punto al, al hotel en lugar de punto y coma. podés eliminarle solamente sin ningún problema. David me miró de rojo y sonrió. Noté como si quisiera decirme algo, pero no lo dijo. Punto y seguido. Y yo no quise preguntarle. Bueno, ahí, este, al salir del trabajo, me acompañó a tomar el bus. <risa> Ponele un punto en lugar de punto suspensivo, no hace falta. Claro, ahí él, él dice, puede repetir, tomar el bus, eh, por ejemplo, salir del trabajo. Yo ya estaba acostumbrado a estos saltos de narración de la abuela y me dio pena preguntarle si habían entrado en el hotel. Claro, como llama la atención... La misma atención llamada al, al lector. O sea, que lo hago en pregunta. Claro, exacto. Salir del trabajo, ¿qué estaba diciendo? ¿Y ese que estaba diciendo lo pongo también? No, no, no, no. Es, es, ya está implicado en es la, ¿no? la pregunta, no. claro. Salir del trabajo, yo ya estaba acostumbrado a estos saltos en la relación de la abuela y medio pena preguntarle si habían entrado al hotel eh, Ay, perdón perdón sí. Continúo diciendo y Eso, eso, eh, déjalo sac, sacalo Muy bien Cuando llegó la parada kuma Cuma Ahí está cuando llegamos a la parada, nos tuvimos cerca de una esquina y ahí me besó. Después me agarró de la mano y sin hablar nos fuimos caminando. Y sin hablar nos fuimos caminando hacia el hotel. Sin eh, punto y seguido, sin rodeos, porque ahí se sin hablar, ya lo, ya lo ha dicho. Puedes decir, seguíamos, ya que evitaste el continuamos, seguíamos sin, eh, seguíamos sin decir nada, coma, y sin rodeos acabamos en un cuarto. Sin decir nada, eh. Sí, ya voy. Sin decir, nada. Ay, fíjate cómo suena todo ese parlamento. Anda un poquito para arriba. Cuando llegamos a la parada nos detuvimos cerca de una esquina y ahí me besó. Después me agarró de la mano y sin hablar nos fuimos caminando hacia el hotel. Poner, y nos fuimos caminando los dos. Así evitar rima entre manos y reafirma la idea de que están juntos, digamos. Después me agarró de la mano... Y sin hablar nos fuimos caminando los dos. Cuando llegamos a la. ¿Cómo dicen? Mostrámelo de arriba. Cuando llegamos a la parada nos detuvimos cerca de una esquina y ahí me. Después me agarró de la mano y sin hablar nos fuimos caminando los dos. ¡Qué lástima! Ufa. Te espero, te espero. Solo los pongo, sí. Ya está. Ponele, y me besó. Ponele, nos besamos. Es cierto. Como llegamos a la parada, nos estuvimos cerca de una esquina y ahí nos besamos. Después... ¡Ay, qué lástima la rima ahí! Sí. Eh, eh, después me... Podés decir... Después, después rodeó mi cintura, ¿no? Y sin hablar no fuimos los dos. Y la coma de, de los dos se puede ir tranquilamente. No, no, esa coma es necesaria, esa es obligatoria. La coma del dos puede irse. Ahí. Ahora revisamos. Anda para atrás un cacho. Cuando llegamos a la parada nos detuvimos cerca de una esquina y ahí nos besamos. Después rodeó mi cintura. Y, ah, espera, acá hay una contradicción de, en, en cuanto a la coreografía. Dice, cuando llegamos a la parada nos detuvimos cerca de una esquina. Puedo decir, llegando a la parada nos detuvimos cerca de una esquina. Porque cuando llegamos a la parada están en la parada. Claro. Salir del trabajo, yo ya estaba acostumbrado a estos saltos en la narración de la abuela y me dio pena preguntarle si habían entrado en el hotel. Llegando a la parada nos detuvimos cerca de una esquina y ahí nos besamos. Después rodeó mi cintura y sin hablar nos fuimos caminando los dos hacia el hotel. Seguíamos sin decir nada y sin rodeos acabamos en un cuarto. ¿Conoce el bosto? Me preguntó, dirigiéndose de nuevo al espacio vacío en el sofá. Bueno, ojo porque la que estaba hablando hasta ahora era ella y, y ahí se conoce el Boston sigue hablando ella cuando vos le pones sí. un signo de, de guión largo parece que hablará el muchacho Cierto Decime una cosa ¿Vos podés poner en borrador para que no, no esté este, este espacio tan pronunciado? Ahí Seca. Perfecto, genial Bueno Bueno eh, ¿Conoce el Boston? Por bueno, ahí, resolvé esa situación. Ok, diríamos, llegando a la parada... Sí, bueno, entonces, entonces sería... Eh, Seguimos sin y sin rodeos acabamos en un cuarto. Y ahí él sigue diciendo, y, y se dirigió de nuevo al espacio vacío en el sofá. ¿Conoce el Boston? Ahí está. Ah, bien. Usar la acotación esa la, la interponés antes de la pregunta, vamos genial, a ver, sí que vería. Claro. Y de nuevo se dirigió, eso es otra cosa. Y de nuevo se dirigió al espacio de en sofá. ¿Conoce el Boston? Ahí puede ser, ¿usted conoce el Boston? se acordó el nombre del hotel. Intenté evitar que se distrajera en detalles sin importancia y le repetí lo último, lo del cuarto. Pero ella confundió de nuevo los acontecimientos. Ah, tengo una idea que te va a gustar por lo que viene, por lo que va a, a, a, a empalmar perfectamente bien con el final del cuento. Eh, se acordó del nombre del hotel. Intenté evitar que se extrajera ante esta circunstancia, coma, y le repetí lo último, lo del cuarto, punto y seguido. Pero ella confundió de nuevo los acontecimientos. Lo con el coma y me obligó a pensar y me obligó a pensar que lo estaba, que estaba, que estaba inventándolo todo. Claro. Suena súper. Claro, porque el, el tema eh, distrae la, la atención del lector. O sea una mujer que no, no está muy en sus cabales, viste, a lo mejor todo está mentido. Ahora, resulta que después, con las cosas que van a venir después, sabe que es, es totalmente verdadero lo que dice. Claro. Seguíamos sin decir nada y sin rodeos acabamos en un cuarto. Y de nuevo se dirigió al espacio vacío en el sofá. ¿Usted conoce el Boston? Se acordó del nombre del hotel. Intenté evitar que se distrajera en detalles. Acababa de acordarse, pero la acabamos en un cuarto, está muy cerca. Eh, de manera que se... se de, a ver, espera, porque tenemos un C, si distrajera. Eh, se acordó del nombre del hotel. Intenté evitar que divagara en, en detalles sin importancia. ¿Se acuerda del, eh, claro, del nombre del hotel? Pero, claro, ¿se acuerda el nombre del hotel? Pero yo intenté evitar, pero yo no quería que divagara. así menos verbos. se acordó del miembro del hotel, pero yo no quería que divagara en detalles sin importancia y le repetí lo último, lo del cuarto inútil dos puntos, ella confundió de nuevo los acontecimientos y me volvió a pensar que estaba inventándolo todo eh, inútil, inútil dos puntos También puede ser inútil, coma, porque ella confundió los acontecimientos. Esa es muy buena también. Me gusta más. Sino... Bien. Se acordó del nombre del hotel. Pero yo no quería que divagara detalles sin importancia. Y le repetí lo último, lo del cuarto, inútil, porque ella confundió de nuevo los acontecimientos. Y me volvió, porque ella de nuevo confundió los acontecimientos. Y me obligó a pensar que estaba inventándolo todo. Esta coma va... Sí, sí, sí. Muy bien. Es un, uno de los pocos casos que hay de coma obligatoria. Muy bien. In, inútil, porque ella de nuevo confundió... Porque ella de nuevo, sacarle de de, de el segundo de nuevo. Se acordó del nombre del hotel, pero yo no quería que divagara en detalles sin importancia. Y le repetí lo último, lo del cuarto. Inútil, porque ella de nuevo confundió los acontecimientos... Me obligó a pensar que estaba... Los domingos, después de bañarse, mi papá se sentaba al lado de la vitrola y se ponía a escuchar sus discos. Yo lo acompañaba siempre. Punto y seguido después de discos. No, abuela, hablabas del encuentro con David en el hotel. ¿Te acordás? Esta vez se quedó viéndome, relajó la expresión y dijo al hotel íbamos dos veces por semana de todos modos coma Luis generalmente volvía por la madrugada y borracho para variar hizo así que no se da cuenta ah espera, ahí dice esta vez en lugar de esta vez ahí donde en el párrafo dice, ah, sí. esta vez se quedó viendo. me relajó la expresión y dijo al hotel íbamos dos veces por semana de todos modos Luis generalmente volvía por la madrugada fíjate cómo resolver la rima entre madrugada y semana Muy de noche, puede decir también. Eso voy a poner muy noche. Ah, muy noche, mira. Muy nosotros, noche. Muy de noche, decimos nosotros. Muy noche, salvo que sea un modismo de allá, ningún problema. ¿eh? Sí, pero dejémoslo así, con D. Porque también se usa, solo que sí lo omitimos bastante. Está bien. Eh, esta vez se quedó viendo, me relajó la expresión y dijo, al hotel íbamos dos veces por semana. De todos modos, Luis generalmente volvía por volvía muy de noche. Sí. De todos modos, Luis generalmente volvía muy de noche, y borracho para variar. Ah, esa y borracho para variar es una parentética. La vas a poner entre paréntesis, no entre guiones, porque entre guiones confundiría los guiones que ya tenés establecidos en el parlamento y las acotaciones. Ahí pone una coma. Eso, muy bien. Al hotel íbamos dos veces por semana. De todos modos, Luis generalmente volvía muy de noche y borracho para variar. Así que no se da cuenta de que yo no estaba en la casa. David entraba primero y después de espiar los alrededores de la calle entraba yo, disimulando, muy apenada, pero convencida. Eh, ¿David entraba primero en el hotel? Sí, sí. Ah, así que no, no se da cuenta de que yo no estaba en la casa. David entraba primero en el hotel, punto y seguido. Después de espiarlos alrededor de la calle, entraba yo. Disimulando. Después de espiarlos alrededor de la calle, entraba yo. Eh, muy apenada, pero también muy convencida. Así que después del yo ponerle un punto a yo. Después de que a los alrededores de la calle, entraba yo. Y entraba muy apenada, sacarle disimulando. No sabe qué disimula. Entraba muy apenada, coma, pero también muy convencida. La abuela dijo que tenía sed y pensé, si no se lo sirvo, va a insistir demasiado y se va a enlavar, como decía ella misma. Y si se lo sirvo, tal vez el pierda alguna parte. Si no se lo sirvo, coma, va a insistir demasiado y se va a enlavar, como decía ella misma. Como dice ella misma, ¿eh? porque es lo que está pensando él. Perdón, si no se lo sirvo, va a insistir demasiado. ¿Y? no, no, no Ese, como decía ella misma ya está, como dice ah, ok, Perdón. por eso un discurso directo la sí. abuela dijo que tenía sed y pensé, si no se lo sirvo va a insistir demasiado y se va a enllabar como dice ella misma punto y seguido y si se lo sirvo y coma, si se lo sirvo hay una coma y después de la otra coma, y si se lo, tal vez me pierda alguna parte. La abuela dijo que tenía sed y pensé, si no se lo sirvo va a insistir demasiado y se va a llevar como dice ella misma. Y si se lo sirvo, tal vez me pierda alguna parte. Entonces me sentí un tonto por no haber pensado en grabarla con mi iPhone. Lo saqué, prendí el video y lo apoyé en la mesa de ritmo para que enfocara a la abuela. Le serví el agua perfecta mientras la mantenía concentrada en la historia lo más posible. Le salió el agua apresurado, dos puntos. Necesitaba mantenerla concentrada en la historia lo más posible. Y a agua, poner una coma.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 Bueno, pues sí muchacho, respondió como si no le hubiera no le estuviera prestando atención. Eh, Puedes puede decir, respondió, eso podés cambiarlo un poco. Dice, pues sí muchacho, respondió como quien revela un secreto. Pues sí muchacho, respondió como quien revela un secreto. sí muchacho respondió como quien revela un secreto el caso es que no iba a escondidas durante meses nunca me había emocionado tanto aunque lo sintiera como un pecado por el que rezaba todas las noches antes de dormir esa indignidad con la pena de reconocerlo me llenaba me llenaba en el mal sentido ¿no? la, la hacía sentir completa la hacía sentir bien feliz ah pero este eh, claro sería una paradoja eh, y no ella puede decirlo así y no puedo explicar y no puedo explicarlo muy bien pero esa indignidad con la pena de conocerlo me hacía sentir muy completa muy, muy, muy feliz muy plena ahí que en el con la pena se puede mandar más la pena de reconocerlo Pero plena y pena. Ay, un problema. Ponerle más. En lugar de la pena, más la pena. Y no puedo explicarlo muy bien, pero es indignada más la pena de reconocerlo me hacía sentir completa. Por primera vez me encontró en la sala y se dirigió a mí directamente. Parecía como si esperara mi aprobación, soltó un suspiro. Me llenaba al mismo tiempo que me daba miedo porque no crea, punto y seguido. Eh, no, no, no, perdón, perdón, me equivoqué, eh, quise decir eh, miedo, punto y seguido. Ahí, me llenaba al mismo tiempo que daba, me llenaba al mismo tiempo que daba miedo, porque no crea, dos puntos. Una sabe cómo son los hombres, pero igual preferimos engañarnos que no sentir. Y me dificulta imaginar esas aventuras, tan modesta, tan tristemente amargada y resabida. Es difícil, coma, porque uno se imagina a las señoras de su tiempo como seres asexuados, o al menos incapaces de la lujuria. Punto y coma, algo que ellas mismas hacen creer con sus mojigaterías. Pero estaba comprendiéndola mejor. ¿eh? Pues he llegado a comprenderla mejor. Es una narración que va en el tiempo. Aquí. aquí. No, no, donde está escrito. Al final del párrafo. Me mm, perdí. Ah, que estoy. Ya. Pero estaba. Comprendiéndola mejor. pero estaba con, Aunque, cuando, coma, cuando mami nos contaba sobre la vida de la abuela, coma. No, no, no, no, punto, comprendido mejor, punto, mejor está muy bien. Coma, <risa> perdón, después era aunque, ahí. Pero estaba comprendiendo mejor, aunque cuando mami nos contaba sobre la vida de la abuela, ya uno se explicaba su carácter. La muerte de sus padres con una semana de diferencia en, eh, entre una y otra, ponele, porque para que no rime con abuela. Aunque cuando Mami nos contaba sobre la vida de la abuela, ya uno se explicaba su carácter. La muerte de sus padres con una semana de diferencia entre una y otra cuando tenía 13 años, que la separada de sus hermanos, recién pasada la tragedia. El cáncer de la tía Betsy y el o montón de viajes acompañándola a Houston y a Madrid para que estuviera muriendo en un hospitalucho de Truccial. Bueno, esta enumeración. Conviene que vaya entre, entre punto y coma, pero lo, lo que más conviene es ponerle adverbios de tiempo. Primero, la muerte de los padres con una semana de diferencia entre una y otra cuando ella tenía 13 años. Aquí sin coma, ¿verdad? No, no, no. Primero, es Primero, la muerte de sus padres con una semana de diferencia entre una y otra cuando, tenía, cuando ella tenía 13 años. Cuando ella Después, tenía. Ahí, cuando pero, ella. ahí está, cuando ella tenía 13 años. Este. Segundo, coma, que la separaran sí. de sus hermanos. ¿no? Primero, la muerte de su padre con la diferencia entre una y otra cuando ella tenía 13 años. Y por segundo, último. Se, no, no, no, porque no es último todavía. Segundo. Segundo, que la separaran de sus hermanos recién pasada la tragedia. Ahí me refiero a poner por último. Mirá que todavía no, no había llegado. Primero, la muerte de sus padres con una llamada diferencia entre una y otra cuando ella tenía 13 años. Segundo, que la separaran de sus hermanos mayores, porque, porque hay años y hermanos tienen una rima. Que... Pero pero no eran, bueno, no importa. Menores. Y eh, segundo, que la separaran de sus hermanos mayores recién pasada la tragedia. Y después vino el cáncer de la tía Bessy. Bien. Y después vino. Y después vinieron el cáncer de la tía Bessy y el montón de viajes a comprar aquí ustedes de Madrid. Claro. Y ahí después de Madrid, ponele un, un punto y seguido. Vean, ahí, ahí. Ahí. Ahí está y todo y todo para terminar muriendo en un hospitalucho de Tegucigal y todo para terminar muriendo en un hospitalucho de tegucigal vamos perfecto bueno eh, te hago una pregunta por las dudas tocaste algo de lo anterior o estamos, no. estamos... bueno perfecto poné unas unas X después de Tegucigalpa, ahí está. Y yo creo que en dos sesiones más estamos justo en la mitad del cuento. Eh, dos, dos sesiones más podemos llegar a terminar. Muy bien. Eh, muy bien escrito, no hay mucho para hacer, pero bueno, son cosas para darle la, el estilo final, digamos, ¿no? Va quedando muy bien, me gusta mucho. Fantástico, muy buen laburo. Bueno amigos, esto es todo por hoy, sigamos esperando una semanita, volvemos a encontrarnos con Manuel Ayes Callejas, compartan, pongan like, comenten, todo lo que quieran y suscríbanse. Muchísimas gracias por todo, gracias Manuel, nos vemos si Dios quiere en una semana. Hasta luego. Hasta luego, un placer más.